Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la gala final de la vigésima octava edición del certamen de jóvenes creadores del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que estos certámenes creadores, yo creo que son, de, lo hablábamos ahora de en entrar, ¿no? De todo lo que es el área de este enorme área de, de gobierno, de familias, igualdad y bienestar social, pues es de las cosas más entrañables, más bonitas. El poder estar aquí y ver la pasión de los jóvenes de Madrid. ...ver la fuerza que tiene los Juegos de Madrid... ...y la fuerza que tiene la capacidad... ...a la hora de, de, de impulsar esas ideas creativas e innovadoras... ...pues la verdad es que es un lujo... ...es un lujo ser delegado de área... ...precisamente un día como hoy... ...y en un certamen eh, como este... ...estos premios para lo que tiene que servir... ...es para motivaros y para daros cuenta que estáis en el camino para desarrollar vuestras vidas profesionales, para desarrollar vuestras vidas artísticas y, sobre todo, también para construir un Madrid del futuro. Muchas gracias. Y ahora sí es el momento de abrir esta gala, porque esta tarde el talento joven va a desplegar todo su arte sobre este escenario y, además, vamos a ver más de una sorpresa. Primer premio, Emilia y Pablo. La siguiente modalidad es la de fotografía. Primer premio. Roberto Paredes por He sentido el clima herido y tengo idea de que no aprendemos. vamos a pasar a la modalidad de obra plástica primer premio Miguel Javori por si amanece os vais espacio se hunde en mi cuerpo. Y las palabras. Puedo oír la melodía de mis huesos corrompidos posando su lluvia, el derrumbe lento de mi carne y la lengua que limpia mi reverso, lo estira, lo zurce, lo sacude, lo pule, lo suaviza. Primer premio, Martina Pereira por Carte Postal. Y ahora es el turno de la modalidad de iniciativa social. Primer premio, Emanuel Bernés Cervera por Katana. Pues, mi proyecto se llama Katana, eh, nace a partir de un viaje que realizo con dos amigas en Atenas, concretamente al campo de refugiados, a vivir con los refugiados ahí, y vemos una situación que no estábamos acostumbradas porque en nuestra vida normal como que no aparece. Entonces es cuando en vez del proyecto de Katana, que lo que trata es de hacer sentir a las personas en su propia piel los distintos hechos. En ese momento eran los refugiados, representábamos todas las etapas del viaje de un refugiado desde que salía de su casa hasta que llegaba a Europa. A mí lo que me gustaría es, ya más allá del viaje del refugiado oriental, qué pasa con ellos cuando llega el refugiado al destino que le gustaría o que estipula. Entonces estamos un poco en ese punto de, de buscar cuál es la representación que hacemos ahora y, y sobre todo la financiación de dónde la sacamos. 0 1 talento joven está desplegando todo su arte en este escenario. Vamos a pasar ahora a la modalidad de, micro, de microteatro. Primer premio, Compañía La Chivata Teatro por Maki Beth. Vamos a pasar ya a la última modalidad de esta gala, es la de cortometraje. Primer premio, Sergio Domingo París por Agape. Muy bien, perfecto. Vale. Qué Chorizo. Y jamoncito. y jamoncito. Y agua. Ah, el agua para... Para ella, porque no... El pan ahí Yo He comprado el queso que de... ¿Os gusta? No? Curado, ¿no? Mm. Curado el abuelo? Pero de oveja, ¿eh? De oveja Espera, lo que vino no, ¿verdad? Agua. Como tengo que tomar pastilla, agua. no puedo beber vino. Venga, vamos a brindar. Venga, va. A ver, téngase con agua. Por ¿Sí, sí. muchos agua? momentos de estos. Con la otra, al tepe-tepe-te. palmadas adelante y atrás. ¡Que viva Sevilla y con manzanilla! ¡Toma, halo tú! ¿Qué es? ¿Qué es ¡Lá macho, marcha, Si es viento o oh pata de pájaro su oh roce se posa en la rama y la rama no. este siglo XXI en el que vivimos, sin su selfie con el, grupo, con el público y su posterior foto de grupo. Así que vamos a ello, poneros de pie, salir como queráis, vamos a hacer ese selfie para el recuerdo. ¿Preparados? A ver si puedo coger a todos, no sé yo. Vamos a pedir que suba por favor al escenario Doña María Garabandal. Me habéis dejado sin palabras un año más. Nada, que subáis todos a haceros la foto, por favor, el equipo, por favor, muchísimas gracias a todos los que habéis venido a entregar los premios y os esperamos el año que viene. <ríe>